En Agenda 2030, hoy conversaremos sobre el ODS-10, reducción de las desigualdades. El día todos hablan de inclusión, pero a la hora de incluirnos cuesta mucho. Nosotros somos invisibles, ni siquiera salimos en la Constitución. Generalmente uno siente como que no lo visibilizan. Es una realidad continua de todos, no solamente de algún sector. De acuerdo al segundo estudio nacional de la discapacidad, el 16,7% de la población entre 2 y más años tiene discapacidad, es decir, 2.836.818 personas. Esta cifra ha desafiado las políticas públicas y ha obligado no solo a visibilizar a las personas con discapacidad, sino también a elaborar leyes que permitan garantizar su igualdad de oportunidades. Es así como han surgido normativas tales como la Ley de Inclusión Laboral, Ley 21015, o la Ley de Inclusión Social de Personas con Discapacidad, Ley 20422, que buscan a través de políticas integrales otorgar a las personas con discapacidad un mejor acceso al empleo y al espacio público. No obstante las buenas intenciones, la realidad golpea con datos que demuestran que el cambio sociocultural que requiere la inclusión todavía es lejano. De hecho, si bien más de 2 millones de personas con discapacidad podrían ingresar al mercado laboral, solo 9.000 trabajan, es decir, apenas el 0,45%. A ello se suma que vivimos en ciudades donde la falta de sensibilización, educación y conciencia vial hacen que el desplazamiento autónomo de las personas con discapacidad sea una verdadera odisea. Estos contextos, ¿están obstaculizando la inclusión social, económica y política de las personas con discapacidad? En Chile, ¿se está garantizando la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad a través de la promoción de legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la nueva legislatura en torno a este tema y el cumplimiento de las metas del ODS-10, reducción de las desigualdades? Para analizar estos escenarios, conversaremos con Pamela Molina, directora ejecutiva de la Federación Mundial de Personas Sordas, quien es una referente internacional en las temáticas en torno a la discapacidad. Para apoyar este diálogo, nos acompaña la intérprete de Lengua de Señas, Juanita González. Queremos comentarles, además, que esta entrevista fue grabada días antes de que el Pleno de la Convención Constitucional votara a favor del reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, junto a otros artículos que son considerados fundamentales para este colectivo. Pamela, si pudieras hacer un diagnóstico respecto a los avances de la inclusión de personas con discapacidad en Chile, ¿cuáles serían tus conclusiones? A ver, yo podría decir que en algunas cosas ya, Chile ha avanzado en materia de inclusión de personas con discapacidad, nada, digo, nada, principalmente después de la Convención de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y Chile firmó, ratificó, entonces después de eso ya han habido, por ejemplo, modificaciones legales, que se buscan más favorables para la inclusión de personas con discapacidad, como por ejemplo la, la ley 20.422, que aquí mejoró bastante la que teníamos anteriormente, sobre integración de personas con discapacidad, y de hecho las posteriores reformas a esa ley, que siguen buscando la manera de adecuar mejor eh, las leyes nacionales y las políticas públicas nacionales, a ah, lo que se dispone en los marcos internacionales en derechos humanos que están vigentes y que Chile firmó y ratificó y por lo tanto se convierte en ley de rango constitucional para el país ya. entonces por ahí ha habido pero te, honestamente pienso que todavía falta mucho por hacer en Chile y de hecho este proceso constituyente en que estamos viviendo ahora nos está demostrando que el tema de discapacidad sigue siendo un tema Invisibilizado desde el punto de vista de los legisladores y de las políticas públicas y de quienes toman las decisiones. Todavía sigue siendo un tema no comprendido completamente. Se naturaliza su postergación, ¿ya? es decir, se considera natural, dejémoslo para después, ¿ya? o pongámoslo en otro, en otro ámbito, entonces, por ejemplo, ahora, justamente hoy, para mañana, estamos luchando por una, porque quiere, constitucionalmente reconocido nuestro derecho, el derecho de las personas con discapacidad, constitucionalmente reconocidos, pero muchas, muchas personas, ¿ya? quieren poner, pasar eso y dejarlo para la ley, y cuando tú dejas las cosas para la ley, no quieres al más máximo nivel, y que de hecho la misma Convención de Naciones Unidas y ya está también al más máximo nivel. Cuando tú quieres postergar las cosas, entonces nuevamente es ya literalmente postergar, a decir. Pero literalmente se sigue postergando, dejando para después ya, ir reduciendo nuestros derechos, cuestionando nuestros derechos, incluso más que otros grupos en situación de vulneración, como los pueblos eh, originarios, ¿no? los pueblos indígenas o ¿no? los pueblos afro-chilenos, ya no más, más discapacidad, lo que más se cuestiona es discapacidad. Entonces es un tema cultural ¿no? que todavía no nos supera. Hay un, un estigma cultural ¿no? y es que todavía está arraigado en ¿sí? Chile y que sigue visibilizando a las personas como, con discapacidad como dependientes, como de, eh, objetos de caridad pública y privada o dependientes de sus familias. Y las políticas públicas no se dirigen a, a nosotros como sujetos de derechos, sino a las familias ¿eh? o a las personas que supuestamente son cuidadores de personas con discapacidad, eh, ¿no? a las personas con discapacidad como sujetas activas de derechos. Entonces, ahí todavía tenemos un largo camino que recorrer. Por eso creo que, si por un lado han habido avances, también por ejemplo, que ahora tenemos ya también intérpretes de lengua y de señas en los recuerdos de televisión, lo cual ha sido una base, ya, pero ese avance eh, ha sido concesión a la obstinación. ¿Ya? Y no realmente un reconocimiento de derechos. Ha sido concesión a la aspiración de las comunidades sordas que han estado a lo largo de los años peleando cada vez porque ese, ese es el derecho a la información en la lengua de diseño nacional sea reconocido. Entonces, todavía creo que hay un largo camino por recorrer para cambiar el chip a nivel cultural, reconocer derechos en la diversidad. En esa línea, ¿qué temáticas crees que son las más urgentes de resolver para realmente reducir las desigualdades que enfrentan las personas con discapacidad? Bueno, en estos momentos, por ejemplo, una de las cosas más urgentes que, que estamos justamente ahora peleando de golpe para la mañana es que se aprueben el primer momento. Constitución, el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, ya que el Estado nos garantiza el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad sin restricciones. Entonces, eso es una cosa urgente, porque si no logramos que la nueva constitución lo deje ahí, ya, más, más vamos a poder esperar que las leyes sigan siendo mejores y que nuestros derechos dejen de estar siendo postergados. Yo puedo darte algunos ejemplos, por ejemplo, el derecho a la capacidad jurídica, que también tiene mucho que ver con, con el, tanto con el objetivo 10 como el 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la sociedad sociedades justas, inclusiva e igualitarias. Ya, ya, porque el derecho a tomar decisiones es lo que se llama el derecho a la. ...capacidad jurídica, es el derecho a tomar decisiones sobre tu proyecto de vida, sobre todos los ámbitos de tu vida. Bueno, ese derecho resulta restringido, cuestionado e incluso negado a personas con discapacidad absolutamente. A veces se consideran incapaces ante la ley para tomar decisiones, incluso a las mismas personas sordas, si no hablamos en la lengua de la mayoría, incapaces ante la ley para tomar decisiones. O firmar documentos. Y hay personas con discapacidad psicosocial y además que están institucionalizadas Nos a poner por, por causa de un diagnóstico médico. Les cuestiona su derecho a tomar decisiones sobre el tratamiento que quieren, sobre si quieren realmente estar internadas. Cosas básicas también. Por ejemplo, personas con discapacidad intelectual que se les cuestiona en qué ponerse en la mañana. ¿Cómo vestirse? ¿Dónde vivir? ¿Con quién vivir? Son cosas básicas, derechos que damos por sentados, las personas en general, pero para las personas con discapacidad son una lucha diaria, o simplemente estamos exclu excluidas de ejercer esos derechos. Entonces para nosotros una cosa urgente es que los derechos humanos de las personas con discapacidad, que son los mismos derechos de cualquier persona, estén reconocidos constitucionalmente para que ni... Ni ahora ni después haya ninguna ley, ninguna ley que contradiga, que contradiga sus derechos. Y, pues, ya, realmente ejercer nuestra ciudadanía. El derecho a voto, por ejemplo, no está. Entonces, otra cosa también fundamental que estamos ahora justamente peleando de hoy para mañana es el reconocimiento dentro de eso de los derechos políticos de las personas con discapacidad. El derecho a elegir y ser elegidas. A tener, por ejemplo, representación en cargos públicos. Hoy en día, por ejemplo, dime cuántas personas con discapacidad hay en el Congreso Nacional. Entonces, así como peleamos, por ejemplo, ya por la paridad de género, ya, y ahí hemos logrado, por ejemplo, que se reconozca y se acepten escaños este reservados para pueblos originarios. ¿Dónde están las personas con discapacidad que son el 20% de la ciudadanía? Para representar y tomar decisiones vinculantes en el Parlamento, en el municipio, en la intendencia regional, en cualquier cargo de representación popular, ¿no estamos? Bueno, alguien podría decir, ah, pero si se aprobó un 5% en lista para la constituyente y hubo algunos candidatos. Personas candidatas también con discapacidad, ah sí, pero 5% en listas, es un saludo a la bandera, porque debido a la desigualdad estructural que tenemos, la desigualdad estructural, bien, en las condiciones para competir en igualdad de oportunidades con las demás personas no están. Por eso no quedó nadie de esa lista, no quedó nadie con discapacidad. Alguna una sola persona que quedó con discapacidad, alguien acá en en realidad, pero fundamentalmente del movimiento de personas con discapacidad, nadie quedó, nadie quedó. ¿Ya por qué? Porque tenemos ya las barreras estructurales, la brecha de desigualdad que hay que equiparar para que realmente eso sea efectivo. Por eso peleamos por cuotas o cupos reservados para la representación, porque si nosotros podemos estar en la toma de decisiones, por ejemplo, asesorando en el Congreso, ya teniendo mesa de trabajo para asesorar en el Congreso, desde las personas con discapacidad, que somos expertas en los temas, ya, en todo. No solo discapacidades, somos ciudadanas. Ya tenemos que opinar y tomar decisiones en cualquier tema. No solo, no solo que nos llamen cuando vamos a discutir sobre discapacidad. No, yo tengo opinión también sobre otros temas, sobre los derechos de mujeres. De este tema. So, tengo tengo opinión sobre lo, la, la, la migración. Tengo opinión también sobre la migración. Tengo opinión sobre la salud. Tengo opinión sobre el trabajo. Porque yo voto, oh, no pago impuestos. Tengo derecho a opinar y a tomar decisiones. Entonces, esa parte, la que no se ve, son las Discapacidad, porque se tiene un, un estigma cultural aquí de que la persona con discapacidad es infarte permanente y a cargo de la familia, ya, lo cual es un error, porque no es así. Entonces, ahí es donde está ese, ese tema, digamos, eh, para nosotros es urgente el reconocimiento constitucional de nuestros derechos. El reconocimiento de nuestros derechos políticos para elegir y ser elegido, para poder estar en los espacios de toma de decisiones con cargos de representación popular, como cualquier otra persona. Entonces, eso implica igualar oportunidades e igualar resultados para que podamos alcanzar igualdad sustantiva. Nos falta igualar los sueldos, nos falta reconocernos como sujetos de derecho. Sí. Eh, no que somos personas que, tenemos, que damos pena o que nos deben incluir porque debemos darle una oportunidad, porque debemos cumplir la ley de cuotas. Hoy es el último día de Graciela en la Fundación Tacal, la que lleva 35 años insertándolos en el mundo laboral. Falta mucho, falta no solamente la accesibilidad para la silla de ruedas, falta la accesibilidad para las personas sordas. Tú mencionaste el Congreso como un actor importante dentro de este proceso de igualdad de oportunidades. En el ámbito legislativo, ¿qué materias y proyectos de ley priorizarías en pos de garantizar esta igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad? Mira, en estos momentos, en estos momentos por ejemplo, desde mi perspectiva, es más importante la Constitución que los proyectos de ley en estos momentos. Pero... Yeah, a, a, a, ayer fue a, a, ayer a, a, ayer o estuve virtualmente en el congreso yeah, dando opinión de dos proyectos de ley que había sobre personas discapacitadas yeah, es decir personas con discapacidad auditiva entonces había dos proyectos de ley y nos, por suerte por suerte nos llamaron a dar opinión lo, lo cual es muy importante es importante siempre consultar ya, con aquellas personas que somos los beneficiarios de las leyes que se críen y se proponen ya, hay que consultar antes de diseñarlas, durante el proceso de diseño y antes de aprobarlas es fundamental que esa consulta sea vinculante, es decir ya, que nuestra opinión pese a la toma de decisiones entonces, yo estuve ahí en esos dos proyectos sobre hipocosia y realmente creo ya, que es una es, yo lo dije también, lo dije en el Congreso. Ya, es un error presentar proyectos de ley por diagnóstico, ya, porque la discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con diagnóstico médico. La discapacidad es una construcción social e ideológica que posiciona en espacios de subyugación a ciertas personas por su diversidad corporal, de social o, o de funcionamiento, ya, lo cual es igual que el concepto de género. posicionar ¿sí? ciertos, ciertos roles sociales subyugados ¿sí? y mantener ciertos privilegios. La discapacidad no tiene absolutamente nada que ver con el diagnóstico, sino con un entorno social que excluye, discrimina y oprime. Entonces, los proyectos de ley deben ir enfocados hacia la promoción de derechos y no por diagnóstico, sino por diagnóstico. Es como abrir la caja de Pandora. ¿sí? Entonces, se aprueba una ley sobre Tipo acústico ¿ya? Entonces van a, van a, van a solicitar eh, síndrome de edad severo, ¿ya? O como hay otros, eh, digamos, eh, neurodivergencia severa. ¡Ah, pero los otros leyes no! Y así sucesivamente no puede ser, no puede ser, la ley no va para eso. ¿ya? La ley va para, para proteger derechos y obligaciones también, pero no hay obligaciones, pero no pueden sacar leyes por diagnóstico. Entonces, es fundamental eh, o sea, muchos de esos dos proyectos de ley que leímos los dos son Mira, si tú piensas que Chile firmó y ratificó la Convención de Naciones Unidas por los derechos de las personas con discapacidad, ahí se habla de discapacidad auditiva, personas con discapacidad auditiva, entonces saquemos de la, de la ley, no, puede, no podemos usar para nuevas leyes términos anquilosados, anacrónicos, contrarios a la Convención que Chile firmó y ratificó. Entonces debemos usar la palabra personas con discapacidad auditiva y se acabó y las personas con discapacidad auditiva incluyen las personas sordas y las personas con baja audición o que van perdiendo la audición paulatinamente. Y hay que hablar sobre derechos entonces. entonces eso es un ejemplo más o menos ahí, lo que hicimos fundamentalmente, éramos dos mujeres sordas haciendo recomendaciones. Ya dijimos, ya descarten todo esto, rescatemos, sigue sí, la necesidad de que haya una detección temprana de la sordera, para que desde el centro médico se haga la conexión con las comunidades sordas y sus familias para la enseñanza de la lengua y enseñanza chilena, tanto para personas son sordas o personas que son que tienen discapacidad auditiva ambas, ya, la enseñanza y la lengua de señas es fundamental entonces, hay otro proyecto de ley también que está durmiendo en el Congreso y que tiene que ver con la capacidad jurídica pero no está bien redactado porque no fue consultado con la sociedad civil ese proyecto de ley la jurídica, lo mejor es que no avance hace, que no progrese, porque todavía sigue manteniendo una figura legal que es la intervención, ya, que implica el reemplazo en la toma de decisiones en un 100% de la persona por alguien que se nombra como curador o tutor de la persona. Eso es contrario con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, absolutamente contrario al artículo 12, por lo tanto, ese proyecto de ley no debería continuar, no debe continuar a equipararlo, ya, porque ahí debería de hacerse un proyecto de ley consensuado con la sociedad civil de personas con discapacidad para que sea concordante con la convención que Chile firmó y ratificó en términos de los derechos de las personas con discapacidad entonces en estos momentos eh, los proyectos de ley que están no, no, no, no, no, no diría, no, o sea, yo no los promovería. Ahora, lo que sí es importante, sí, eh, el Congreso, una vez que la nueva Constitución sí se aprueba, ya en el Congreso, una vez que van, van a tener que salir nuevos proyectos de ley relacionados con eso, ya como por ejemplo, proyectos de ley que regulen. Eh, cómo se garantizan los derechos políticos de las personas con discapacidad regular, además también la accesibilidad transversal y los ajustes razonables para que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestros derechos políticos en igualdad de condiciones y oportunidades ¿qué implica eso? Por ejemplo nosotros tenemos barreras en el entorno para poder participar entonces un ejemplo es, por ejemplo, que yo necesito intérprete de lengua de señas para conversar contigo o no, necesito también subtítulos para adaptar los subtítulos algo por escrito para conversar también contigo, además, el intérprete de lengua, diseñar es que tiene que estar siempre de la misma manera. Otras personas van a necesitar una rampa para poder estar, participar, trabajar ese tipo de ajustes razonables que se llama según la Convención de Naciones Unidas. Eso debe estar regulado por ley, debe ser una obligación del Estado y de las instituciones públicas pública y privada, proveer de los ajustes razonables a las personas con discapacidad, para que podamos ejercer nuestro derecho en igualdad de condiciones que las demás personas. Eso Significa trabajar, estudiar en la escuela, en el trabajo, en la salud, en los servicios de salud, los servicios de información de salud, los servicios para entrar a en salud, en los baños, en los hospitales, una serie de ajustes que hay que hacer para que todo sea accesible transversalmente y por lo tanto no veamos violado el derecho debido a alguna Barrera arquitectónica, comunicacional, ya, o sensorial de información, bueno, que no podamos ejercer un derecho de una barrera en el entorno. El Estado es responsable de derribar esa barrera en el entorno y la ley debe regular cómo debe hacerse. Y lo mismo también, la ley debería regular que las instituciones privadas, cuando prestan servicios a la comunidad, ya, debe también seguir. ¿Ya? El principio de accesibilidad universal y los ajustes razonables que se necesitan para, para todas las personas. eso es un ejemplo de lo que cuando hablamos de equiparación de oportunidades, sin proveer de ajustes o medidas afirmativas ¿ya? que permitan que una persona que tiene barreras estructurales para de, de, ejercer su derecho, lo puede ejercer igual que otra persona. A cuatro años de la implementación de la ley de inclusión, solo un 39,5% de las empresas tiene trabajando a personas con discapacidad. Lo más preocupante es que del total de los contratos registrados el 2021, solo un 65% sigue vigente. ¿Qué se requiere para generar el punto de inflexión necesario para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad al mundo laboral? Bueno, la verdad es que sobre la ley de inclusión laboral, buen, buen, buen punto que mencionan. ¿eh? Por un lado, en general, tanto yo como los movimientos de personas con discapacidad de ¿sí? Chile pensamos que fue un buen un paso, un paso importante, la nueva ley de inclusión laboral. Pero creemos que un 1% es muy poco. Ya, somos casi el 20% de la población chilena. Ya, ya, más o menos en edad laboral, ya, un 16.4% de personas con discapacidad, más o menos, dentro. entonces, ya, un 1%, otra vez, es un saludo a la bandera. Ya, es muy poco, muy poco. Ya, entonces, no estamos haciendo, hablando de favor, no estamos pidiendo favor para la inclusión laboral. Es un derecho, es un derecho que de corresponde y ya además, a medida que las personas con discapacidad no incorporamos al mercado laboral, ya sí mismo se beneficia. La sociedad entera se beneficia. Porque vamos a dejar de ser una carga económica para el país. Y vamos a poder ser productivos y tener una vida autónoma e independiente. Y tener autonomía económica también. Y emancipación económica. Ya para eso necesitamos entonces que las leyes apunten a eso. Eso implica un cambio cultural, sí. Ya, yo creo que ahí el Estado es importante que asuma campañas de concientización ya, sobre la importancia de la inclusión laboral una persona con discapacidad teniendo en cuenta el rol es ¿sí? los beneficios ¿sí? que se reciben, que se reciben al incluir a este colectivo laboralmente, porque el beneficio no es solo para la persona con discapacidad que adquiere emancipación económica, sino para la familia de la persona con discapacidad o sea, no estamos hablando de una persona, estamos hablando de muchas más, ¿sí? y cada núcleo su familiar, sus de todo Chile ya, entonces, es importante yo creo, una campaña de concientización que no que debería de ir en muchos temas ¿verdad? pero ya que ahora estamos hablando de inclusión laboral también es importante generar una campaña de concientización la inclusión laboral como un derecho humano y los beneficios también de la inclusión laboral de personas con discapacidad también una cosa muy importante justamente para eliminar el estigma es mostrar a las personas con discapacidad como sujetas de derechos ¿verdad? y no de caridad entonces, ¿qué quiero decir con eso? Debemos mostrar a las personas con discapacidad activas ¿sí? Las personas que trabajamos, que opinamos, que tomamos decisiones Es importante ahí mostrarnos ¿sí? Estamos acostumbrados a recibir una imagen lastimera de las personas con discapacidad ¿sí? Como siempre, dependiente de su familia, de su madre, especialmente de su madre ¿sí? Estamos acostumbrados a ver así Entonces alguien dice, persona con discapacidad, y inmediatamente lo asocia a la tragedia ya, ya. O Entonces, sea, tragedia, inutilidad, incapacidad, ya, carga social y peligrosidad cuando se trata de personas con discapacidad psicosocial. Ya. Todas esas son las ideas asociadas al estigma ya, de la discapacidad. Entonces, pues, tiene que haber campañas comunicacionales que ataquen. Esos estigmas los destruyan, los desconstruyan. Entonces, hay diferentes estrategias que se podrían utilizar, incluso como las mismas estrategias de los chistes. Cuando nosotros hacemos chistes y la gente se ríe, en el fondo estamos usando ciertos parámetros culturales típicos, los desconstruimos y así se forma el chiste. Entonces, así también podríamos desconstruir el estigma de la discapacidad, porque ayuda a darte cuenta de algo pues, absolutamente inconsciente el estigma es inconsciente eh, eh, eh, eh, no, todo, todo, o sea, todo ese prejuicio el prejuicio es inconsciente lo tenemos demasiado arraigado entonces sí yo creo que las campañas son fundamentales y junto a eso generar medidas afirmativas como la cuota y la medida afirmativa como, de, como la exención de ciertos impuestos para los empleadores ya, que, por ejemplo, financian o invierten en ajustes razonables para la personas con discapacidad, es decir, hacer accesible el lugar de trabajo, por ejemplo. Ya, entonces, ahí podrían haber una política de incentivos fiscales para las empresas que hacen accesible los lugares de trabajo, para que incluyan personas con discapacidad. Entonces, son cosas que, de, pues, que se podrían mejorar en la misma ley, además de hacer la campaña comunicacional. Si bien tú lo mencionaste hace un momento atrás, me gustaría que pudiésemos profundizar en un aspecto. En enero de 2022, el gobierno del expresidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley que busca reconocer y garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Cuál es tu valoración de este proyecto de ley y particularmente qué beneficios aportaría a la comunidad de personas sordas? Mi opinión particular entonces del proyecto que está en el Congreso. Eh, eh. Eh, si no lo modifican, que no prospere. Yeah, yeah, yeah. Mi sugerencia definitivamente, yeah, yeah. llamen, consulten con las personas con discapacidad, yeah, que somos las más afectadas por eh, la restricción de nuestros derechos a ejercer la capacidad jurídica. Yeah. Consulten con nosotros, yeah, si no se modifica ese proyecto, no lo apuren. No lo pasen, no lo golpeen, porque ese proyecto sigue manteniendo la figura de la interdicción y de eso ya si sí pasa, como manteniendo la figura de la interdicción ya es inconstitucional. <risa> porque ya el artículo 5 de la Constitución reconoce los tratados de derechos humanos firmados, ratificados, que se encuentran vigentes y, y el artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas dice que hay que eliminar la interdicción. Porque reconoce el derecho al ejercicio de la capacidad jurídica, sin excepciones, sin restricciones, de ningún tipo, por causa de discapacidad. Entonces, si ese proyecto pasa, va a ser inconstitucional. Mi recomendación ese proyecto no debe pasar, debe estar fundado en errores legales muy grandes. Y entonces... La interdicción de eliminarse, yo le voy a decir ya que en Colombia, en Perú y en Costa Rica ya se hicieron las modificaciones legales del Código Civil, del Código Penal y se generaron nuevas leyes para eliminar la figura de la interdicción, congelar todas las interdicciones en proceso y ahí simplemente ya reparar el daño, el daño producido a las personas con discapacidad o la figura de la interdicción, ya, no hay ninguna excusa para aplicar la interdicción no hay casos especiales ni emergencias que valgan el derecho a ser la capacidad jurídica es un derecho, a vivir la el arde, que no puede ser restringido por causa de discapacidad, no puede dar mucha gente que dice, ay pero ¿qué pasa? Y una persona está en coma ¡ah! Un no, no, no, no, no, no. ¿Ya? todas las personas pueden expresar su voluntad, hay muchas formas de hacerlo ¿Ya? entonces una de las formas, por ejemplo, es la voluntad anticipada ¿Mm? esa voluntad anticipada debería leg legislarse por ley, es decir, yo tengo derecho a proyectarme y yo voy a dejar por escrito quién quiero que a mí me apoye en la toma de decisiones, que en algún momento yo estoy en coma ¿Ya? ¿Ya? no, que el juez decida por mí, a, una, a alguien de la familia, que, que yo sé que nunca respetado mis decisiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, no, yo voy a decidir. Entonces, hay diferentes formas de tomar decisiones. Y eso es lo que la Convención de Naciones Unidas tiene ahí. Por ejemplo, eh, el modelo de apoyo en la toma de decisiones para personas con discapacidad intelectual y psicosocial que en algún momento lo requieran. El apoyo tampoco se impone. El apoyo se elige. ¿Ya? Y el apoyo no es un tutor o un corredor que habla por ti y jamás te consulta. ¿Ya? El apoyo es elegido por la propia persona ¿ya? y cuando lo requiere, y si no lo requiere, hay que respetar su voluntad. Entonces, y el, ese tema de capacidad jurídica ¿ya? es el corazón de la convención, ¿ya? porque sin sí, capacidad jurídica no, no hay derechos humanos. Cuando le negamos la capacidad jurídica a una persona, ya significa la muerte civil de esa persona. La negación de su ciudadanía básica. Entonces, es importante tener en cuenta, en realidad, ya, si tú aplicas la interdicción lo que haces es una violación de derechos humanos tremenda, porque la persona ni no puede siquiera, no, puede, no tiene el derecho de elegir un abogado, alguien que, alguien que te represente, que te defienda tu derecho. No puede, no hay, no, no hay límite ahí. Ya, simplemente deciden por ti. Y tú no tienes pito que tocar en eso. No hay que ustedes dicen entonces, es muy grave, es muy grave, ahora. Ya los países de Latinoamérica están cambiando sus legislaciones. Es hora de que Chile también lo haga. Pero cuando lo haga, ya tiene que ser consultado con las propias personas con discapacidad. Artículo 4 de la Convención de Naciones Unidas también. El Estado debe consultar con las organizaciones de personas con discapacidad todos los procesos legales y todos los procesos de toma de decisiones. Y de la opinión de esas personas debe ser vinculante. Entonces, no pueden escribir en un proyecto de ley o pasarlo, entre gallos y medianoche necesitamos estar ahí y opinar. Y la interdicción no puede estar en ningún proyecto de ley, ni de ahora ni para adelante, porque es inconstitucional ya que Chile firmó y ratificó la convención y también el protocolo facultativo y el artículo 12 de esa convención lo dice Esa es mi opinión sobre ese proyecto de ley. Y finalmente... ¿Crees que de acá al 2030 Chile logre reducir la desigualdad, sobre todo respecto a lo que viven diariamente las personas con discapacidad? Todavía no. La brecha sigue ahí. La brecha sigue ahí. Habemos algunas personas con discapacidad que tenemos más privilegios que otras personas con discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, que yo mismo, ya tuve, tengo que yo tuve el privilegio de estudiar, ya tuve el privilegio de tener una familia que me apoyó yo tuve el privilegio de, digamos, de tener los medios para poder postular una dica que me llevó a mejorar mi estudio y a aprender mucho más del mundo. Entonces, hay personas que tenemos privilegios, personas con discapacidad, entonces hemos podido llegar digamos, a ganar más espacio, pero así todo, te voy a decir que todavía, así todo, incluso las personas con discapacidad que tenemos tenido más privilegios con respecto a otras personas con discapacidad que nacen pobres en zonas rurales con familias no, en familias que no no no no pueden, que no saben cómo apoyar, o con familias que no tienen los recursos tampoco para apoyar, porque tampoco el sistema de salud claro, realmente provee gratuitamente los apoyos que se necesitan, ni el sistema educacional tampoco. Ya entonces de hecho, por ejemplo, tenemos políticas de inclusión educativa para la educación básica, ¿ya? pero los recursos que hay en la escuela no son suficientes para que las personas con discapacidad puedan aprender en igualdad de condiciones y oportunidades con las personas sin discapacidad, entonces todavía no se da, y no ni que decir de la educación secundaria, y ni voy a decir sobre la universidad, a la universidad entran solamente las personas con discapacidad que socioeconómica y culturalmente han tenido más privilegios para poder llegar ahí. ¿Ya? Y pagarse sus ajustes racionales también decir, porque la universidad no cierra los recursos, no, no cubre los ajustes razonables. Y a cada persona con discapacidad se tiene que pagar los ajustes razonables. Y eso no debe ser, no puede ser. Ya te voy a decir, por ejemplo, también esta política que todavía tiene el Senai, el en donde los ajustes razonables para poder en la educación superior hay que, hay que, son concursables. Son concursales, cuando los ajustes ajuste razonable, es un derecho humano, y de hecho, según la convención, la, la denegación de un ajuste razonable es considerada discriminación por causa de discapacidad. Es un derecho humano, la accesibilidad es un derecho humano, no es un negocio, no es un favor y tampoco es una opción. Y resulta ya que para poder conseguir un intérprete para entrar a la universidad, yo tengo que concursar. Ya tengo que concursar y por lo tanto se eligen algunas personas ya que ganan los fondos para poder pagar un intérprete y las otras no. Es un tremendo vacío legal, un tremendo rol legal, más encima que es discriminatorio. Y te voy a decir también e incluso es un círculo vicioso también, porque para que tú puedas postular, ya hay que tener el Senado. Te cubre el intérprete o cualquier otra tecnología que tú necesitas para estudiar, ya, para poder postular, ya tú tienes que estar matriculada. ¿Y qué pasa? Si después del concurso yo te rechazo a ti, tú pagaste tu matrícula, perdiste ese dinero, vas a fracasar igual en el proceso, porque sin el ajuste razonable no vas a poder estudiar en igualdad de condiciones con la humanidad. Ahí están los vacíos legales y todavía no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque no nos ven a nosotros. Ni se escuchan a nosotros Entonces yo te voy a decir Falta todavía mucho Para, decir que da, para lograr el objetivo yeah, en, el, en el ámbito del colectivo De personas con discapacidad Es decir, personas, personas yeah, Sujetas de discapacitación yeah, Porque yo, nosotros, La discapacidad no tiene absolutamente Nada que ver con la capacidad yeah, Ni con las habilidades Ni con la capacidad intelectual La discapacidad es una construcción social que discapacita en posición de desigualdad a ciertas personas por cuerpos divergentes. Eh, no porque tenemos cuerpos divergentes y manera de funcionar de emergente. Entonces, yo misma, por ejemplo, en Chile, yo no tengo opciones de trabajo como las que he encontrado fuera de Chile. Yo estoy fuera de Chile porque aquí me dan un trabajo digno, acorde con mis conocimientos, mi estudio, mi trayectoria. No, pero en Chile no. En Chile, a la persona con discapacidad no te ofrece un nivel de trabajo. Ya, ¿Por qué? Porque el estigma supone que la persona con discapacidad no puede, no va a poder, no está preparada, no podemos ponemos antes que la persona. Entonces, entonces, si tú me preguntas, ay, no la hay, ni siquiera con quienes somos más privilegiados, voy ¿no personas más privilegiadas, igual todavía siguen sí, encontrando barreras para acceder a trabajos, a educación de calidad y de la manera que les corresponde con los ajustes racionales que les corresponde. ¿Sí? Entonces, todavía mucho camino que recorrer. Yo no sé, diría que la mejor no es lo más importante. Yo no creo que aquí la cuestión tenga que ver con recursos. Creo que tiene que ver con voluntad política. Cuando hay voluntad, hay una forma. Ya se dice la frase en inglés. Yo no puedo pronunciar el inglés, pero me cosa. Si hay voluntad... Hay una forma. Entonces, es un tema de voluntad política. Si, si las personas que toman las decisiones toman conciencia y asumen esa voluntad política, llamen y escuchen a la ciudadanía. Con discapacidad, ya, que somos expertas en nuestros temas, y en general podemos aconsejar en toda la política pública de manera transversal para que la, toda la política pública sea inclusiva. Para lograr el objetivo 10 necesitamos transversalizar ya, la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, en todos. No es una cosa que se ve sobre un tema, no da, todo para el Senado y todo para el Senado y el Senado no da gasto. Entonces lo cierto es que todos los ministerios deberían de haber un área de discapacidad Y en el Congreso también Entonces de esa manera cada ley, cada proyecto de ley, cada política pública Va a ser inclusiva desde su diseño Eso es lo importante Muchas gracias Pamela por tus reveladoras respuestas Y un saludo especial también a Juanita González Que ha facilitado esta interesante conversación Sí, sí, gracias por considerar también al intérprete en el Congreso Nacional, muy importante, ese paso. Agenda 2030 es un podcast del Departamento de Estudios de la Biblioteca del Congreso Nacional.